Cuando hablamos del, del problema de la vivienda estamos hablando en realidad de un conjunto de problemas es un mercado complejo donde está la, la, la la idea del acceso a la propiedad, pero también están hay mercados vinculados con los alquileres y con las formas en que estos alquileres son regulados. Y también hay que tener en cuenta que hay toda una serie de cambios sociales, por ejemplo, la reducción del tamaño de las, de las familias, la mayor cantidad de personas de hogares unipersonales, que se llaman así, que um, dan cuenta de necesidades diferentes y quizá ese mercado y esa eh, y, y esa forma de encarar los problemas habitacionales todavía no ha tenido en cuenta ese conjunto de, de necesidades nuevas. ¿no? Desde una reducción del tamaño de la familia hasta cómo la, la conformación de nuevos hogares, por nuevas uniones de, de, de parejas en las distintas formas de familias que tenemos actualmente, tienen necesidades particulares para eh, acceder a un a un bien que es básico para el desarrollo de, de, la, de la vida personal y de la vida social como es la vivienda ¿no es qué disponibilidad de espacios verdes que es un componente central de la calidad de vida urbana tenemos tenemos no es cierto ahí ahí hay este me parece que importantes presiones de los vecinos para tratar de defender y ampliar esos espacios verdes cada vez que hay Alguna, alguna tierra en disputa por diferentes presiones para su utilización. Que hay son muchas, ¿no? Sí, son muchas. Hay muchos ejemplos en muchos contextos diferentes de disputas por, por la apropiación el uso de, de, de ciertas tierras y en las que creemos nosotros, al menos, que tiene que primar un interés social amplio, no el interés especulativo de algunos pocos que se beneficiarían con, esa, con ese uso de, de la tierra pública que la academia salga de ese muro y se encuentre con, eh, con ese mundo que hay por fuera de la universidad, por fuera de, de, de la, del ámbito académico, que a veces a nosotros nos, nos gusta mucho aprovechar todas esas oportunidades de ese intercambio. ¿no? Nuestros docentes, nuestros investigadores hacen siempre un circuito entre la academia y fuera de la academia, tienen ejercicios profesionales por fuera de la universidad y, también en la Universidad, y esta me parece que es una oportunidad bien interesante de enriquecerse mutuamente, ¿no? es decir, los que dictan lo, lo, lo, los seminarios, pero también de ese público más amplio, eh, que a veces eh, rompe esa grieta <risa> que a nosotros no nos interesa, que, que en nuestra carrera especialmente eh, intenta permanentemente eh, trascender.